En un mundo tan competitivo y cambiante, es cada vez más eh, importante ser productivo. ¿Cómo hacerlo? Lo vemos con la experta, así que acompáñenos.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 Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast al programa de negocios en digital. Ya saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios. Y hoy estamos un martes más, iniciando un mes primero de febrero del 2022. Wow, ¿Cómo pasa el tiempo? En todo caso, por eso justamente vamos a hablar un poco del tiempo, de cómo ser más productivos con tantas cosas que tenemos con nuestra invitada, que ya le vamos a dar paso. Pero claro, no sin antes invitarles también a todos aquellos eh, empresarios, profesionales que deseen implementar embudos efectivos dentro de linkedin para generar oportunidades de negocio de manera constante y predecible pues dentro de las mentorías que nosotros estamos lanzando eh, empieza ya la, el día de mañana la primera eh, mentoría así que están estamos nos faltan unos pocos eh, cupos así que echarle un vistazo gateman.com mentorías y pues nos encantará saber más de su proyecto bueno vamos a entrar en materia y le quiero dar la cordial bienvenida a beatriz blasco beatriz gracias por estar aquí en el podcast Hola, encantadísima de estar aquí en el podcast compartiendo, que me encanta, así que gracias a ti por invitarme y con muchísimas ganas de compartir. Sí, qué bueno, seguro que sí. Bueno, les cuento Beatriz, ella está en España, está al otro lado y pues este, nos va a comentar, yo tuve la oportunidad de escuchar una formación de ella eh, e, e, impresionante. Entonces yo dije, tengo que traerle acá el podcast, ya saben que siempre tenemos mm -hmm. profesionales de alta categoría con mucha experiencia, no solo en conocimiento, sino en experiencia justamente que nos van a aportar muchísimo valor. Y bueno, antes de entrar en materia, mi querida Beatriz, por favor, más bien de tus labios, preséntate, ¿quién es Beatriz Blanco y a qué te dedicas? Bueno, es una gran pregunta. ¿Quién eres? ¡Ah! Siempre cuesta decir quién soy, pero diría que a nivel profesional soy mentora de negocios, conscientes y con alma, creadora del método productividad consciente y conferenciante. Genial. estoy Sí, claro. Dime, dime. dime. No, que, que era, o sea, es decir, ese es el, como el título, ¿no? Pero ¿cómo llegas hasta aquí? Pues digamos que lo que a mí me, hace, me mueve, sobre todo, es compartir, ayudar a que las personas expresen sus talentos, sus dones, creen negocios rentables y sostenibles, pero sobre todo, pues, eh, siendo productivos, ¿no? De una forma consciente, alineados con la esencia, con los valores, disfrutando y siendo quien han, quienes han venido a ser, ¿no? A esta vida. Qué bueno y de hecho has, has dado digamos como la esencia ¿no? de, lo, de lo que yo te había escuchado y que me parece valioso el momento de ser productivos va muy de la mano y, y, y eficientes porque el tema de hoy es productividad eficiente y ahora estamos en un mundo tan loco, tan cambiante con tantos retos tantos desafíos, tantas distracciones que a veces resulta difícil si tú no lo tienes claro, generar esa productividad y ahora has mencionado algo que es bueno que vaya de la mano con lo que te gusta hacer, con tus anhelos, con tus principios, con tu ética, cuéntanos en forma en general y para iniciar con esta, este, esta tertulia ¿qué es para ti una productividad eficiente? Para mí una productividad eficiente es conseguir materializar aquellos objetivos aquellos sueños que están alineados contigo, que contribuyen también a tu vida, pero contribuyen también a las organizaciones en las que trabajas o al sistema, ¿no? a tu a tu pueblo, a tu ciudad, a tu sociedad, al sistema al que, al que perteneces. Entonces, y no consiste en hacer mucho, que habitualmente queremos, creemos que la efectividad está relacionada con el hacer, hacer, con ser capaz de hacer muchas cosas sino que yo me di cuenta de que no tiene que ver con únicamente hacer, sino en hacer con sentido, hacer de forma enfocada, hacer desde, desde dentro, no hacer aquello que de alguna manera uh, haces y haces, pero entras como en una rueda y no, y no al final no te escuchas, no te conoces, no conoces lo que vienes a compartir y no estás dando lo mejor de ti. Entonces productividad efectiva, que me lío, ¿no? es como haz aquello que tiene sentido, haz aquello que está alineado contigo y que además contribuye y que además aporta al okay. entorno en el que estás, ¿no? bien sea una empresa o una sociedad, lo que sea. Claro, claro. Ahora dentro de esto tú has dicho enfocada y lo que te dé sentido, ¿no es cierto? Y has mencionado algo que es importante y hay un dicho que dice el que mucho abarca poco aprieta. Sí es cierto que a veces nos dejamos llevar en que sí, mientras más cosas hacemos, mientras en más proyectos nos metemos, pues somos más inteligentes, más eh, productivos, pero resulta que es todo lo contrario. ¿Cómo nosotros, cómo poder llegar a, a entender justamente qué nos da sentido? ¿Consideras tú que es importante dentro de este proceso hacer una introspección primero, obviamente, para luego proyectarte de manera eficiente hacia afuera? Total, totalmente, al menos este ha sido el camino que descubrí, es decir, tienes que hacer una labor de escucharte, de conocerte, de cuáles son tus principios, tus valores, cuáles son tus talentos, cuáles son tus fortalezas... Que vienes a aportar, que, que realmente eres bueno haciendo, disfrutas y eso requiere de, sobre todo de mucho autoconocimiento, de conocerse porque no es cuestión de conseguir cualquier objetivo sino de conseguir esos objetivos que están alineados y podemos, claro que claro que podemos y podemos hacer que nuestro trabajo contribuya a que haya una empresa pues más, más ética, más sostenible, sí, que puede mantenerse, que es rentable... Pero tú, al mismo tiempo, tú te sientes también, digamos, que estás haciendo desde un lugar de, de plenitud, ¿sí? Es como, me estoy, estoy alineado con quien, con quien soy, ¿no? Yo creo que hoy en día hay muchas veces, hay una frase que dice, ¿no? Que te contratan por lo que puedes hacer y al final te despides por valores no porque no estás alineado con, con lo que estás haciendo y empiezas a sentir como mucho vacío interior no Entonces para mí la productividad la relación con el tiempo tiene que ver con hacer aquello que tiene sentido y que sabes que aporta contribuye y que además disfrutas no que normalmente nos han dicho que el, el trabajo consiste en no disfrutar en esforzarte en sufrirlo no no vayamos a la clave es disfrutar no es esto es lo que yo he aprendido durante todo este tiempo vayamos a disfrutar uh, con responsabilidad evidente, con coherencia, haciendo lo mejor que sabemos y mejorando, pero, pero disfrutando el camino, ¿no? disfrutando del, del proceso. Y claro, dentro de esta plenitud que mencionas, el disfrutar este proceso, el autoconocerse, que es un proceso, digamos, interno y que para muchas personas les lleva más o menos tiempo, eh, una vez llegado a este a esta a esta visualización clara de ¿para qué vine al mundo? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que me gusta? A tu criterio, ¿cuáles serían los siguientes pasos que yo debería tomar en cuenta? Obviamente ya, ya tengo claro qué es esos, esas cosas importantes, cuál es eh, incluso cuál va a ser mi legado, cómo quiero que me recuerden cuando yo ya no esté. Eh, ¿Cuál sería ya, digamos, aterrizando un poco para, digamos, eh, Despejar o, o brindar, más bien dicho, algunas tácticas que los oyentes nos eh, pueden ocupar para mejorar esa productividad en el tiempo. Pues sobre todo hay una cosa clave para mí, Kaita, uh, que tiene que ver con pasar. A la acción. Tiene que ver con pasar a la acción. sí eso es, no, no, no nos sirve solo quedarnos ahí ah, en, en conocernos, en tal y cual. No, tenemos que dar forma a esos objetivos, a esas grandes direcciones y eso se hace pasando a la acción. Entonces, ¿cómo paso a la acción? De forma práctica a mí me ha ayudado mucho todo lo que tiene que ver con, vale, tengo el objetivo... Y lo troceo, algo tan evidente que lo hacemos, pero para ser productivos también es súper importante trocear el objetivo, o sea, hacer, pasarlo a acciones, un resultado, el objetivo es un resultado, vale, en acciones, cuáles son los pasos que tengo a dar, que dar para llegar a esa dirección y empezar a pasar a la acción, a la acción enfocada, con foco, ¿para qué estoy actuando?, ¿para qué hago esto?, y eso te lleva muchas veces también a mirar dentro de ti, eso está alineado, esa acción no está alineada a, a romper ese diálogo interno que muchas veces tenemos de tengo que hacerlo todo, no he llegado a todo, quiero llegar a todo. Esa palabra que es todo, y todo, todo, todo, que es todo? No, vamos a ponernos, vale, hoy, ¿qué, qué, ¿qué acción? Una de todas las que quiero hacer es la que realmente me está conduciendo o me ayuda a materializar lo que yo quiero. Entender también a que no puedo llegar a todo. Y para mí esa clave de no de querer llegar a todo es empezar a manejar la mente para traerla aquí y ahora, que es donde tú puedes tomar acción, que es donde tú tomas decisiones, es donde tú estás eligiendo, ¿sí? en lugar de dejar de irte hacia, hacia el futuro, ¿no? Eh, bueno, has mencionado dos cosas valiosas, varias cosas, pero bueno, entrar en acción y trocear el objetivo en base a tu experiencia, digamos, y seguramente para muchas personas puede variar un poco, pero en base a tu experiencia, ¿qué es lo ideal? Y ahora que, bueno, ya no estamos tanto empezando el año, sí. pero siempre al inicio del año, en vez de enero, nos ponemos un planteamiento, ¿es ideal o es práctico hacer unos dos o tres objetivos macro de en tu vida? a nivel anual para luego ir troceándolo por meses, de ahí bajarlo por semanas, ¿cómo lo manejarías tú o qué recomiendas tú en este tema de trocear los objetivos? Sí, yo siempre hago como una visión anual eh, y más ahora su suele costar porque estamos en un momento de mucho cambio, de mucha incertidumbre, entonces si no llegamos a anual nos quedamos en la de seis meses. Luego de lo siempre me bajo a trabajar, a poner foco una vez hecho una visión global, me bajo a los tres meses, de los tres meses al mes, del mes a la semana y de la semana al día. Y, esto y lo te... que hacemos aquí es visualizar, claro. es súper importante esto de visualizar. Es decir, cuando yo me levanto por la, o por, la man, o por la mañana o por la noche, suele ser muy bueno también a la noche, es como tengo claridad de lo que va a suceder al día siguiente. ¿Dónde voy a poner mi energía? ¿Dónde voy a poner mi foco? Y si hay imprevistos, los acojo, porque a ver los hay los no imprevistos, pero los, los acojo sabiendo qué cosas dejo fuera. Algo que también muy potente es, planificamos así, trimestre, mes semana, día, es como traerte los objetivos aquí, los vamos cortando, ¿sí? es como va, va, va, va, va, lo voy cortando hasta lo más práctico, que es lo de hoy, lo que hoy puedo hacer, y lo más importante aquí es vivirlo como si fuese una película, ¿sí? de ahí la importancia de visualizarlo y tenerlo como buf, la claridad, ¿no? yo siempre digo que la productividad tiene mucho que ver con la claridad, con la concentración, con la atención al momento presente, y es algo eh, que de pronto a veces nos pasa por alto, ¿no? Tú has mencionado, bueno, este tema de ir eh, bajando en, en tiempo, pero al final es el día a día, él... Esa, el ser consciente de cómo estás viviendo ese momento, ¿no? Y tú mencionado también el tema de en la mañana, en la noche, o sea, antes de arrancar o finalizar el día, hacer como un repaso si es que esta película, cual yo visioné, y la visualización también es tan poderosa, ver si efectivamente lo estoy haciendo. Pero, ¿cómo conseguir? Y hay veces que a, a muchas personas... Eh, Puede llegar a costar el ser consciente. Estamos de pronto haciendo algo, pero ya estamos pensando en lo que deberíamos hacer y no, ni, ni, y no nos concentramos ni en lo que estamos haciendo, ni disfrutamos de ese momento. ¿Cómo llegar o qué tip darías tú para manejar justamente de manera eficiente el ser consciente con el momento presente? Para mí hay una clave, que te, que te va a informar? De que no has estado consciente de que tu mente ha ido por un lado y tu cuerpo ha ido por otro. Ahí es, siempre hay, cuando mi, mi mente está pensando en muchas cosas y mi cuerpo, por ejemplo, está haciendo un informe de Excel este, o lo que sea, ¿no? estoy bien pero mi mente ¡ah! está dispersándose, ahí lo que puedo experimentar es como mucho cansancio físico. Hay mucha fuga de energía. Cuando mi mente está por un lado y mi cuerpo está en otro, hay fuga de energía. Entonces, algo que te puede decir es cansancio. Yo me puedo cansar al final del día, pero si he estado presente es un cansancio ligero, si he estado con la mente ocupada, preocupada de muchas cosas de aquí para allá, es un cansancio que yo siento como un cansancio uf, muy pesado es como que no puedes más Sí, es como que ah, no tienes energía ni, ni, ni para casi irte a la cama, ¿no? Es, es un cansancio con que pesa mucho. Entonces, ahí, esto es la primera pista. ¡Bup! Se me va. Vale, para venir aquí y ahora para respirar, yo hice una, una técnica que me la enseñó en programación neurolingüística un profesor y, y la verdad que me fue pues, súper bien, la estuve haciendo durante muchos años y ahora ya la hago como muy intuitiva, ¿no? Y es hacer inventario back. Es decir, me puse una alarma en el móvil ah, y cada hora... Sonaba tiling, perfecto. Cuando yo, sonaba esto, a veces si voy a una reunión lo pago, no no, estoy, no voy a, a dejar que suene, no sé si estoy en una reunión, pero si no pues estoy en mi día a día trabajando, aunque esté en mi oficina, normal, pues bueno, está ahí sonando. Cuando suena, paro, nada, 30 segundos, uh, un, un minuto si quieres, hacer un inventario que se dice, vale, primero, visual, ¿dónde estoy? Observo la sala en la que estoy, o si voy caminando, ¿dónde estoy? ¿Qué hay? ¿Qué personas? ¿Qué entorno? Observo también. El auditivo, hoy, qué sonidos estoy escuchando, soy capaz de escuchar, ¿no? hay silencio, hay tal, hoy, empieza a ser sonidos lejanos y también un poco la temperatura, por ejemplo, ¿no? la sensación externa, la, la kinestesia que se llama externa y luego hacia un back interno vale ¿En mi mente qué estaba sucediendo? ¿Cuál era mi diálogo interno? ¿Había imágenes? ¿No había imágenes? Tengo algún momento del cuerpo, oye, está así mi cuerpo, estaba escribiendo, uh, parece que no tengo bien colocado el cuerpo tal, o tengo una sensación en la boca del estómago, o tengo en la pierna, en la rodilla, ¿Soy simplemente me hago consciente, perfecto, suelto y continúo. Y esto, buh, buh, te vas entrenando con este inventario... Y vas volviendo, marcha marcho, vuelvo. Es como pum, pum, cada hora vuelves, ¿no? Y, y lo del inventario es para, bueno, para ponerme foco aquí y ahora y empezar a hacerte consciente también de tu cuerpo, de tu pensamiento, de lo que está sucediendo, de la representación interna que tienes, del lugar en el que estás, ¿no? Sensaciones de textura, pues oye, ¿qué, qué siento ahora? Oye, estoy sentada aquí, a ver que, no sé, es como eh, ser consciente de, de eso, ¿no? De, de, del cuerpo y de lo que está viendo y sintiendo. Ese tip me pareció eh, impresionante, yo no lo había escuchado, pero lo voy a aplicar, es decir, hacer este inventario tanto externo como interno, ¿no? De qué es lo que está pasando y pues realinearte. Otra de las cosas que yo he escuchado es no juzgar, a veces uno piensa que hay lo bueno y lo malo, eh, tengo ira o, o estoy alegre, pero no necesariamente el juzgarte o el decir o etiquetar qué sentimiento o sensación estás experimentando eh, como negativo o positiva es bueno. ¿Tú qué nos dirías al respecto? Bueno, esto, esto tiene, es muy interesante, ¿no? Tiene que ver un poco con, con la parte de, del, del crecimiento, de elevar conciencia, de entender que las cosas simplemente son ni buenas ni malas. ¿Está siendo? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender? ¿De qué tengo que darme cuenta? ¿Qué estoy mostrando? ¿Qué significa esto para mí? Y poderlo transformar. no Es decir, vale, estoy sintiendo oye, mucho enfado, mucha rabia en estos momentos porque esta persona, oye, mi jefe o cliente o proveedor ha hecho esto, perfecto, para. No, no, no, no vayas a buscar fuera es que este me ha hecho, me ha dicho, esta me ha hecho, me ha dicho, no. Qué interesante. En cábala que hice estudiante de Kabbalah, siempre hablamos de, de, es tu compañero de entrenamiento, todo son tus compañeros de entrenamiento, todas las circunstancias, personas con las que te encuentras, te están entrenando. Entonces, ah, qué interesante, ¿qué tengo que aprender yo de esto? ¿Qué viene a decirme a mí? ¿Cómo podría yo actuar de otra manera? Muchas veces eh, una persona te ha contestado mal, pero igual tú ya tenías una idea o has hablado con esa persona sintiendo o pensando que te va a contestar mal porque es mal educada esto, no sé, ¿no? es como qué intención había detrás qué etiqueta, ¿no? desde dónde has hecho la pregunta, desde dónde te has estado comunicando y, y esa reacción te da aprendizaje, ¿no? entonces creo que una cosa a mí me ha ayudado mucho esto uh, no judíes, las cosas son como son, te pueden fastidiar, te pueden doler, qué significa para ti esto y tal vez hay preguntas que no, no las respondes inmediatamente, son preguntas Poderosas que a veces se quedan ahí un tiempo y, y la respuesta te llega uh, pues a, a, al mes, al año, a los dos años, o no te llega, perfecto. Pero no entra en esa parte de, de juzgar, ¿no? Es muy sano no entrar en esa energía de juicio, de esto es lo que tengo la razón, no la tengo, ¿no? Es como claro, mm, claro. suelta. Las y cosas son como son y soltar, ¿no? Como tú bien dices, hay veces que esas inquietudes, esas frustraciones o sentimientos que dicen, ¿por qué me está pasando esto o para qué? Y no encuentra la respuesta, pues bueno, dejar de un poco que fluya y soltar lo que vendrá luego, que si lo forzas va a ser mm. peor. Bueno, hemos hecho sí. un recorrido, digamos, de manera muy rápida en el manejo interno, pues, eh, o la productividad eficiente que podríamos eh, manejar como individuos, pero nos escuchan en el podcast bastante CEOs, profesionales, líderes de equipos, ¿cómo tú gestionarías una vez que, obviamente entiendo que el, el siempre va a ser, eh, trabajo yo primero de, para trabajar con mi equipo, ¿qué pautas nos dirías para si estamos ya trabajando en equipo e incluso con este tema de la, de la digitalización, que los equipos están hasta dispersos, ¿cómo conseguir esta efectividad eh, a nivel empresarial en, ya eh, liderando equipos? Bueno, para mí aquí hay, hay, hay dos factores, ¿no? uno que es un factor interno, es de gestión, sí o sí. La relación con el tiempo es interna. La relación con todos los objetivos, lo que yo quiero es que yo tengo que tener claridad. Si yo lidero un equipo, si yo tengo claridad, esa claridad se expande. Si yo estoy eh, teniendo dudas o no lo tengo claro probablemente alguien fuera te esté mostrando esa falta de, de, de claridad y de dudas y como he comentado, la productividad tiene que ver con claridad, tiene que ver con foco, tiene que ver con saber hacia dónde me estoy, me estoy dirigiendo. ¿no? Por eso es súper importante, primero, como líder, saber cuáles son los objetivos que yo quiero trasladar a mi equipo, saber delegarlos, la delegación tiene que ver mucho también con la productividad, cómo estoy delegando, cómo estoy comunicando. ¿Sí? Es, es algo que es una habilidad que yo como líder tengo que desarrollar para saber cómo estoy delegando y cómo voy a hacer que los demás me vayan reportando. Eh, cómo queremos, nos vamos a organizar un sistema, qué sistema vamos a utilizar. Y luego también hay una parte muy importante como líder, eh, que yo también he experimentado, es tenemos que confiar en el equipo. Si yo no confío y quiero, quiero aferrarme a la, a la vieja idea de todo, lo tengo que tener bajo control, cuidado con esto, qué es bajo, todo y qué es todo bajo control. Porque qué necesito realmente conocer saber para eh, tener esa, esa visión más profunda, porque querer llegar a todo, incluso implementar, ¿no? Es que como yo lo hago bien, los demás, cuidado, ¿qué, qué te está diciendo esto? Igual está hablando de, soy muy bueno gestionando, implementando, pero no soy bueno liderando, no soy bueno en la visión, o sea, y tengo que o bien desarrollar esto o ponerme a un otro tema, ¿no? Aunque si estoy ocupando esta posición, pues vamos a, a ver a desarrollar esas habilidades que necesito como, como líder. Entonces, la gestión del tiempo tiene que ver mucho con cómo delegas. Cómo comunicas, cómo organizas y con tu claridad interna, porque si tú tienes claridad interna, esa claridad se expande y hay claridad en tu mensaje, en lo que hay que hacer y cómo queremos que nos reporten la información. ¿no? Y qué es lo que queremos que nos reporten, porque al igual todo, todo, todo, todo no lo queremos tenerlo bajo control porque no lo necesitamos. Sí, nos está ocupando un espacio de tiempo que no lo necesitamos. Y más en estos momentos que ya sabes que es cierto, vamos acelerados. Entonces, tener súper mega claridad en dónde pongo mi energía, en qué la quiero poner y en qué no la quiero poner, súper importante. ¿Sí? Y más cuando, cuando lidero. Y, y bueno, es, y has mencionado clarísimamente que... O, eh, partiendo de un objetivo claro, de esa claridad que internamente uno debe tener, que esos objetivos, la organización el tema de confiar en el equipo yo también había escuchado y me pareció tan valioso que claro, uno piensa que como líder de equipo entra y da como órdenes a ver, tú haces todo lo otro, pero más bien es al revés o sea, este es el objetivo tú qué, qué opinas, parte de pedirle al equipo y seguramente ellos tendrán muchísimas ideas más creativas o que incluso más eh, una, una visión posiblemente que enriquece a ese trabajo en equipo y es valioso. Eh, mi querida eh, Beatriz, si ya mismo se nos acaba el tiempo siempre en el tema de las entrevistas, eh, es, lo pasamos genial y el, el tiempo siempre va en contra. Estamos casi por terminar. ¿Hay algún tema, algo que yo no te haya preguntado que tú quieras compartir con la audiencia? Bueno, básicamente me han encantado la entrevista, lo primero, así que millones de gracias. Creo que ha sido súper valioso todo lo que hemos compartido. Pero si tuviese que hacer solo un resumen, que lo hemos hablado desde el principio, creo que la clave de la productividad y la efectividad está en el autoconocimiento, en, en, en conocerse bien, en ocuparse de, de uno mismo, del interior. ¿no? Siempre a mí me gusta la frase esta de, para liderar a los demás, primero te tienes que liderar tú internamente. Creo que esto es fundamental. Lo mismo pasa con el tiempo. Si yo quiero que mi equipo lidere el tiempo, lo maneje adecuadamente, yo tengo que manejarlo adecuadamente, ¿no? Entonces es como Vamos a manejar el tiempo, cómo nos relacionamos con él y conectamos con el momento, el momento presente. Y si no tengo claridad, porque como líder puede ser que no la tenga, qué bueno saber que puedo decir a los demás que no tengo claridad. Y como tú decías ahora, ¿no? en la última parte, pide ayuda. Entre todos construimos, co-creamos entre todos. ¿no? Es muy importante saber que co-creamos -co -co entre, entre todos. ¿no? Somos celulares de un sistema y la relación con el tiempo pues, también es, es eso. De autoconocimiento, claridad, acción... Y foco, sobre todo, y, y pedir ayuda, o se hace falta. Y con estos tips tan maravillosos, Beatriz, este, te damos mil gracias por este espacio maravilloso que nos has brindado, estos tips muy prácticos, y pues más bien yo estoy segura que del otro lado habrá gente que quiera contactar contigo, saber dónde te puede encontrar. Pues me pueden encontrar, mira, en la, en la web, en www.beatrizblasco.com y luego en las redes sociales, en LinkedIn, en, en Instagram, uh, como Beatriz Blasco, pueden encontrarme. También en el, el podcast uh, tu, tu alma, tu negocio, tu vida, estoy ahí compartiendo y ahí pueden encontrar pues, mucho más contenido sobre productividad consciente, libro, pueden encontrar muchísimas cosas y yo encantada de que vengan a compartir y a conversar. Igual encantados estamos nosotros de escucharte y también gracias también a la audiencia. Les voy a pedir, bueno, que me mandes toda la información, van a quedar en las notas del programa, todos los enlaces que ha mencionado Beatriz, para que si alguien quiere contactar, escuchar su podcast y aprender mucho más que es, es tan relevante aprender a, a, a manejar hoy por hoy una productividad eficiente como personas, como equipos dentro de las organizaciones, porque esto pues nos hará hacer, bueno, partir desde esta felicidad interna y luego proyectarnos a, a hacer eh, lo mejor y a brindar lo mejor bueno, este, gracias también mi, mi querida Beatriz y gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas en Spotify, en Google Podcast, en iBox, en iTunes, en el formato de video en YouTube por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría y bueno, nada, también al final dar las gracias al resto de nuestros auspiciantes que es la cooperativa Andalucía que aportando con la reactivación económica ha brindado eh, o está lanzando créditos de consumo y microcréditos con tasas de interés realmente muy muy competitivas, echarle un vistazo, igual queda en las notas del programa, de igual manera al doctor Mario Viteri, cirujano oftalmólogo que pues hace un acompañamiento muy importante a todos sus eh, pacientes, así que pues bueno nos vemos y nos escuchamos con esto, estamos terminando esta maravillosa entrevista y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio de Oportunidades de Negocio B2B, se les quiere mucho, un fuerte abrazo, nos vemos, gracias chao chao